O y Jesús o Espostia Jerusalén, y que Mikes naquinahualasque, y Hilwit, y Tlamayot, y soyat, y cuacoqumate Tlamayot, Chicawak oh con que me hisquillo que es la chintiota, todo lo hago. Amo yo me motícan aquí y que es nada más y que sin al tipo el ción hisquoni que vasca o alasto con alto lote y pan se ha hecho. Hace estos días saludos cawa, no amo casi camat que leca oh con omo chif. Pero sa tepan hisco a Jesús hoyan cuicayo juanoyas hilvica hisco a con días saludos cawa no quisnámike. Ni no chinin, yo iskwilihu de yeh, wanomo chivitich. Nakinokatkajiwan Jesús iskwak yeh o kino sin Lázaro dentikosli, wanok mikilisli, tinimia, tlenomo chiv. Y canon, mike hochnamiquiton Jesús, ni kokmatke Pero un fariseos, como sepan ilwaya. Yonan Konitake, Amotlen Willit Chivtoke, Shikonitake San Semi Nochte en Yawe y Nawak Jesús.